Mi cabello significa resistencia, mi cabello significa amor, mi cabello significa poder, eso significa mi cabello para mí. He pasado por tantas cosas que mi cabello está definido en esas tres palabras, resistencia, amor y poder.